Exactamente, sí, lo tuviste que medir, ¿verdad? Por poquito. Por poquito. Adelante. Una votación ordenada. ¿Cómo ve usted la, la, la gente, la afluencia de gente? ¿Cómo siente usted la, la Junta, la confianza en la Junta, sobre todo? Bueno, eh, ellos tienen que ganarse. Después de lo ocurrido, en aquella ocasión tienen que ganarse. Eh, yo quiero aprovechar la oportunidad. Correcto. Para decir que lamento mucho la actitud del gobierno, la rueda de prensa que hizo el gobierno la noche de ayer, que no, fue, no tuvo otro objetivo que no fuera eh, alarmar a la población. Eh, yo creo que no era el momento para que eh, se tocara el tema de, de la enfermedad, que todos estamos trabajando para prevenirla, todos estamos comprometidos en que las cosas se hagan bien pero yo creo que fue una actitud premeditada, el responsable del presidente de la República, Danilo Medina, que va a propiciar una atención inducida, inducida. Esa rueda de prensa el día antes de las elecciones, justamente 12 horas antes de iniciar las elecciones, yo creo que fue un atropello a la ciudadanía, para impedir que se produjera lo que debía producirse hoy, una votación ordenada, masiva, eh, masiva y esto sobre todo en las grandes concentraciones de, de votaciones como la capital, Santiago y demás, va a producir una atención, o sea, yo quiero llamar la atención sobre eso, y si uno había tomado un poquito de confianza nuevamente, la actuación del gobierno eh, ha puesto en duda, eso es una... Atención inducida, y esta atención inducida nada más, favorece a, a, al gobierno. Responsable, Danilo Medina. Él es médico y está en contra de, de las medidas que se anunciaron para enfrentar el asunto del coronavirus. Eso es el, la teoría del asigunismo político. Él creía esto en la asigún, asigún. Esto es asigún. Este... Él dice que creía, la confianza que tenía la Junta se le fue. Ese es un problema que está arrastrando la población.